Bueno, en la bulla del día, el pasado sábado, eh, 23 de, de, de noviembre, se, se, se, se, se realizó el concierto del bachatero Romeo Santos. En, la, en nuestra ciudad, San Francisco de Macorís. Un concierto sumamente apoteósico, muchas personas. En ese momento, Romeo dijo que en ese momento el concierto donde más personas habían ido para él era ese. En el, en lo dijo públicamente. Eh, estuvo Alessandra, estuvo Kiko Rodríguez, estuvo Joe veras O sea que fue un concierto sumamente impresionante. Y luego el domingo estuvo Romeo Santos en La Vega. Un concierto en La Vega que yo quedé con la boca abierta de la magnitud de personas que habían en La Vega. O la magnitud de personas que habían fue increíble. No sé si tienen una imagen de lo que pasó en La Vega. Romeo, ayer, en La Vega, hizo algo que yo nunca, yo, yo creo que yo nunca había visto tanta personas. Tanta persona yo nunca, nunca había visto. Creo que el que va ganando ahora mismo es La Vega, de tantas personas Hoy toca en agua y de verdad sigo viendo este concito de Romeo sumamente impresionante, increíble eh, el público que lo apoyó, la empresa que lo está patrocinando eh, estuvimos presente ahí, Néstor Flow también estaba presente con nosotros ya Estaba, estaba activo en, estaban en el evento llorado y llorado. Eh, yo, yo, contando de Romeo sí, ay, ay, ay, ay sin duda ey, estaban, hasta a Tramoya estaba allá, eh. Tramoya lo vimos allá sí, casi sí. en la avenida ahí atrás <ríe> Lo vimos de una manera... Él, él lo veía con los Yo, pens, la... yo pensaba que ¿Él se le iba... necesitaba uno... Yo le dije... Yeli, ¿por qué te vas? es temprano... Y me dijo... No, yo estaba viendo lo de aquí... <risa> Eso te pasó Oye, el concierto el saludito, fue muy bueno... Muy, muy bueno... Eh, de verdad... Eh, Habieron ¿ha algunas cositas... Yo todavía sabes? no me lo creo... Habieron algunas cositas, pero... Se acalmó, no es como alguna persona andan no, diciendo. No, no, no. Eh, hey, qué bueno que tocaste ese tema. Uh -huh. No como una persona... Mira, hay alguna mala propaganda uh -huh. que anda por ahí diciendo que se armaron problemas, que el lío no. Donde hay tanta multitud de personas cuando se van a retirar, Siempre aparece. No, cuando hay una discusión con alguien, la persona, sí. el dominicano especialmente, piensa y si, que es un lío. Si también. siente que hay un problema, sale corriendo. Sale corriendo. No se sabe para dónde corre. Y tú sabes también que. Él <risa> corre, los, <risa> los tigres se mandan para allá y para allá todo el mundo va a correr. Tú entiendes, sí. por una mala propaganda. No Pero podemos. No. El, mismo, el, mismo, no, no, no. el mismo Romeo lo calmó, tú sabes. Él mismo dijo: Miren, esto es así, así, así. Lo calmó. No podemos estar vendiendo porque de una vez, de una vez van a las redes a estar vendiendo lo malo. Se armó un lío. Yo, pero, ¿Dónde están los cortados? Los presos, ¿dónde están? No, eh, eh, no, eh, no presos sí, porque yo creo que, como que, pues te digo, la policía lo, sí, lo calmó rápido. O sea que la policía vino. Oye, lo malo. Lo primero, lo primero que se acabó el concierto fue eso. Se armó tremendo lío. ¿Por qué usted no felicitó? A esa multitud que raro está que no se armó algo grande ahí. ¿No sí, entiendes? Sí, raro. ¿Por qué usted no lo felicitó? Si no, para ganar el like. No, no, no. Y... y, y, y la tía de Cacá lo hizo ¿no bien. No, hubieron, hubieron personas que pusieron que el concierto de Romeo se suspendió. dije por el lío. Sí, Señores, un huevo, no, <risa> <risa> no se suspendió. ese era lo que le tocaba. Esas eran las canciones que iban. Esas eran las canciones que ya cuando Romeo él tenía. dijo cuando él dijo que iba a cantar tres canciones nada más, ya la gente porque hay personas que le tienen miedo a esa multitud y van saliendo, porque ya sí. iba terminando de cantar, pero no que se suspendió no, no, no, es no. como, se y como se vamos a vender nítido. Va, va, vamos a vender esa parte de nosotros. ayer como me hubiera gustado no. ir a La Vega lamentablemente, si yo salgo otro día más después de otro día de trabajo, me vota la mujer mía o sea, ahí <risa> eh, ya yo no puedo salir tanto eh, pero nada, y la gente que va a disfrutar la, ahorita en, en Agua gócenselo, igual y que hay en San Francisco, un... hay, hay unos cuantos que le dieron para allá que están allá haciendo fila de temprano sí eso sí que le no, da en, en la Vega fue algo increíble. no no en la Vega fue impresionante sin duda todas las imágenes que se ven de lo que pasó en la Vega eh, pero nada yo creo que Romeo Santos un éxito rotundo eh, en el Cibao eh, sin duda en San Francisco de Macorís en la Vega fue impresionante eh, y así va a ser así va a ser tengo entendido que Yo creo que la, la semana que esta semana o final de esta semana toque el este bueno, es, es lo que me han dicho del itinerario que tiene el concierto de Romeo Santos, pero sin duda, y gracias a las personas, eh, a Inmaculada, que fue la que me envió la boleta a, eh, VIP, y le agradezco a ella, que fue la que me envió, Inmaculada, eh, relacionista público del, del concierto de Romeo Santos, yo le agradezco muchísimo. Y a los que están haciendo su comentario y su chisme, que están hablando por ahí en grupo, les voy a decir algo. Yo no le voy a responder a ustedes nada. Mire, mire, nada. Yo lo que hice lo hice por mi amigo Néstor, por mi amigo Vladi, y no tengo que estar respondiéndole a ustedes en nada. Yo estoy en otro nivel. Otro nivel. ¿Cómo? En otro nivel. Hay un pataleo. Sea, ya, ya yo no. Ustedes pueden discutir, ustedes pueden acabarme lo que ustedes quieran. Yo no estoy en eso. Ya yo no o sea, mi mente vi que me hasta que me, una persona intentó provocarme no estoy en eso sí, estoy en no porque que el papel de sabes, yo sé quién es sí estoy en un sitial muy tranquilo estoy sí. bien sí. tú sabes no soy rico pero estoy bien gracias de, anda, mi familia está bien y que anda con los muchilitos. no no no no mencioné eso o sea Nada más te digo eso, porque sé que estás haciendo, una mala, estás haciendo una mala propaganda por ahí de mi persona. Y eso no es nada. Yo te aseguro, es más, yo te aconsejo, hazlo en tus redes, hazlo en tu página. Para que tengas rating. Porque eh, tú, si tú necesitas rating, tú <risa> menciona el nombre mío, que vas a conseguir rating. Sin duda, vas a conseguir rating. Así que, no estamos en ti mío. Bueno. <risa> I'm just the best of the